Vale, primer abandono que vemos del día eh, Ha sido un poco complicado entrar Porque éramos cuatro Hemos conseguido entrar dos Estamos esperando a que entre el resto Porque justamente ha empezado a pasar Mucha gente por fuera ahí. Y, y desde que vengan pues ya empezamos a explorar todo Fijaros aquí que me ha llamado Mucho la atención estas botellas Que hay por aquí Que se ve que son súper antiguas de un modelo Súper viejo de un plan de Coca-Cola Por ejemplo Fanta y también tienen aquí pues botellines de Mao que también es curioso porque es una etiqueta de estas viejas, Mau Madrid. Vale, no sé si os fijáis, los cuadros que hay justamente en esta, en esta habitación quedan dan súper mal rollo y la verdad es que dormir en una habitación con estos dos cuadros mmm, no debe ser muy agradable, no sé por qué. Los pondría aquí o si les gustara. Vale, y esta es una de las salas que parece ser un poco de las más interesantes por las cosas que hay por aquí. Lo primero por la televisión esta, es de las antiguas, Westinghouse. Y se conserva súper bien. Es como, esto era como un pequeño salón así, pequeñito, pero bastante acomodador. Tiene bastantes detalles muy curiosos. Voy a bajar justamente a la planta de abajo, porque justamente hemos empezado la exploración en la planta de arriba. Hemos ido de arriba abajo. Y esta es la última planta, la más baja, que como veis es la más revuelta, que tiene todo en plan Pero bueno, vamos a ver si podemos rescatar algo. Ya os digo, esta exploración ha sido rapidita. Elementos de destacar en esta sala. Primero la lámpara, que tiene una decoración muy ornamental. Y luego el escudo, que bueno, supongo que sería... Es que no sé, sería el escudo de, de la familia o algo así. Es que en las casas que son así tan antiguas muchas veces se encuentran estos escudos. Y sobre todo los armarios, que por aquí también tienen bastantes detalles curiosos. Y bueno, la cocina tampoco es que tenga mucho misterio. Es una cocina normal. Simplemente está todo lleno de cigarrillos, cajas de tabaco. Hubo un tiempo donde los junkies aquí pues hicieron su agosto y sobre todo que me he fijado mucho es que en esta casa verde muchos cigarrillos, muchos paquetes de tabaco, hay muchos gallos Os sabréis no voy a mostrar a todos porque tampoco es de interés mostrar gallos pero bueno, que les gustaban los gallos De hecho, lo de la mayonesa y el, el alioli sí. Como veis hay un montón de ficheros abandonados Bueno, que parece ser como que han vaciado todo lo que es la nave Pero se han dejado, yo diría, cosas de las más importantes Que son todos los documentos Esto posiblemente, a lo mejor sí que era la alarma Y que estaba reventada Están todos los cables cortados Daños e incendio, mm, curioso. Entonces, esto quiere decir que esto que se incendió. Pues fíjate, mira, se quemó y recibieron 75 millones en concepto de pago a cuenta por el siniestro ocurrido en el 2001 en la fábrica tal. En serie está. de vuelta. Alberto Sánchez. Ostras, y las botas y todo, ¿no? ¿eh? Joder, necesito estangular. Esta Le cojo prestado a Alberto Sánchez. Uf, Un pase de modelo, sabes? Ahí no estás preparado. Vale, pues como decía, ya voy a dejar aquí el uniforme que ya he hecho la coña. Y bueno, con una mano no puedo, así que ahí está, dejado. ¿vale? vale, esto parece ser como la nave. La verdad es que este caminito da un poco mal rollo porque no parece muy seguro. Es pues que si dejó ahí, la cámara. Vale. Eh, proviana Nesle Que de chocolates y todo eso. Gin Y Chobi, o sea, Ketchup. Alioli. Están todas las puertas abiertas. Me he quedado sorprendido. Pensaba la verdad que esto iba a ser más complicado, pero es que una vez ya adentro y explorado todo, es como que todas las puertas están abiertas. Y es como, joder, pues al final ha sido demasiado sencillo todo. Pero bueno, es que esto, lo único que hay son como muelles de carga, cámaras frigoríficas. Así que bueno, tampoco ha tenido mucha chicha lo que es este abandono, pero bueno, ha sido curioso. Así que nada, bueno, pues supongo que ya simplemente subiré para salir de aquí y poco más ya está no tiene mucho más esto